este vídeo en concreto vamos a abordar el trabajo penitenciario, los diferentes tipos de trabajo y las condiciones del mismo. ¿vale? Las condiciones en cuanto al trabajo penitenciario nos han regulado en el artículo 26 de la ley orgánica y los diferentes tipos de trabajo en el artículo 27 de la dicha ley orgánica general penitenciaria. En cuanto a las condiciones nos dice, en ningún caso tendrá carácter aflictivo, y se ha aplicado como medida de corrección. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos obligar al penado, en este caso, a hacer trabajos forzados ni a corregir pues, una posible eh, conducta que no es la adecuada dentro del marco de la prisión, haciendo algún tipo de trabajo. ¿vale? No atentará a la dignidad del penado, tendrá carácter formativo, creador, conservador de hábitos laborales y demás... Se va a tener en cuenta las actitudes laborales y cualificaciones que tenga el interno a la hora de trabajar. Será facilitado por la administración penitenciaria. Para eso se elabora un catálogo de puestos. ¿vale? Este catálogo de puestos hay que enviar con carácter mensual el catálogo de puestos disponibles para que los internos puedan trabajar. Gozará de la protección dispensada a la seguridad social en determinados casos. ¿vale? Solo veremos... ...que está sujeto a la, a la protección de la seguridad social... ...todo aquel trabajo que esté sujeto a la relación laboral especial penitenciaria. Todo lo demás, no, ¿vale? Es decir, las actividades intelectuales, artísticas, el estudio y demás... ...tiene consideración de trabajo, como veremos en este artículo 27... ...pero los internos no estarán de alta en la seguridad social, ¿vale? Y en último término, no se supeditará al logro... ...de intereses económicos por parte de la administración. Bueno, esto en el momento de entrada en vigor de la ley orgánica... ...la administración penitenciaria, lo que es la Secretaría General como tal... ...no puede obtener un rendimiento económico de la actividad laboral. Es decir, la forma que tuvo eh, legal de hacerlo para poder obtener un cierto beneficio... ...y después que este beneficio económico repercuta sobre la administración penitenciaria... ...es la creación inicialmente de un organismo autónomo, que cogió otra denominación jurídica a partir del año 2015, pasándose a llamar Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. La entidad estatal funciona como si fuera un organismo autónomo, de forma similar, ¿vale? Entonces, ahí sí que es la forma que tiene de obtener rendimiento económico de la actividad laboral que se realice dentro de los talleres productivos, ¿vale? En ningún caso la administración penitenciaria como tal, cuando estamos hablando de administración penitenciaria, yo estoy hablando de la Secretaría General, podrá obtener un rendimiento económico. ¿vale? La forma de obtener rendimiento económico es a través de la entidad estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo, empleo que sabéis que tiene caja propia. Bueno, eh, a continuación de este artículo 26 que estábamos viendo, vamos a ver los diferentes tipos de trabajo ...que se recoge en el artículo 27 de la Ley Orgánica. Nos habla ahí, en primer término, la formación profesional... ...a la que la Administración dará un carácter preferente. Bueno, antes de nada, el trabajo penitenciario nos dice ahí... ...tanto dentro como fuera de los establecimientos. Estará comprendido en algunas de las siguientes situaciones. Esa formación profesional, las dedicadas al estudio y formación... ...académica de los internos, está considerado como trabajo. El apartado C de este artículo 27, este apartado... C del artículo 27 nos dice la producción en régimen laboral, esto tenemos que entender como talleres productivos, ya sea talleres manipulados, talleres de alimentación, economatos, etcétera, o mediante fórmulas cooperativas que se constituyan. Estas fórmulas cooperativas que se pueden constituir, en ningún caso lo vamos a considerar como trabajo sujeto a la relación laboral especial. Sí que se considera trabajo, pero en ningún caso como sujeto a la relación laboral especial penitenciaria. Es decir, no están de alta en la sociedad social. Entonces, ¿de dónde saco yo esto? Pues del artículo 132 del reglamento de 1996, ¿vale? Que nos hace mención, expresa únicamente a la primera parte... Del, el apartado C del artículo 132 todas aquellas actividades ocupacionales forman parte del, eh, que formen parte del tratamiento se ha considerado como trabajo todas las prestaciones personales en servicios auxiliares pues, eh, qué sé yo pues el, la limpieza del, eh, del centro, limpieza del, de, del patio todo eso como prestaciones auxiliares formarían parte del trabajo las artesanales, también intelectuales ...y artísticas, ¿vale? Hemos visto en muchos centros, pues talleres... ...pues de... Eh, no sé, de... ahora que se me ocurra... ...pues de papiroflexia, de cartonaje... ...determinados talleres que sí que se organizan por parte de la administración penitenciaria... ...pero que en ningún caso los internos obtienen un rendimiento económico, ¿vale? Entonces, en base a estos diferentes tipos de trabajo tenemos que tener claro... ¿Cuál está sujeto a la relación laboral especial penitenciaria y cuál no? ¿Vale? El que está sujeto a la relación laboral especial penitenciaria es únicamente el que se desarrolla en los talleres productivos. Todo lo demás tendrá consideración de trabajo, pero no va a estar sujeto a la relación laboral. Cuando esté sujeto a la relación laboral especial penitenciaria va a haber un empleador que va a ser en todo caso la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Cuando no esté sujeto a la relación laboral especial penitenciaria, obviamente será la administración penitenciaria el que provea ese puesto. ¿vale? ¿Cuál es la forma de incentivar a los internos para que eh, desempeñen esa actividad que no va a repercutir económicamente un beneficio para el interno? A través de incentivos, recompensas o beneficios penitenciarios que regula el reglamento. ¿vale? ¿Podría darse una eh, recompensa dineraria? Sí. Sabéis que las recompensas se regula entre el artículo 263 y 264 del reglamento y una de ellas pues, sería esas eh, partidas presupuestarias que hay para eh, estimular esta actividad de los internos. Otras formas con carácter trimestral que tienen de compensar esta actividad eh, laboral de los internos es a través de de pues, notas meritorias, notas meritorias efectos de cancelación, de la cuarta, de la tercera o de la mitad de la condena, eh, comunicaciones íntimas o familiares, entre semana o fin de semana, etc. ¿Vale? Sería la forma de estimular a los internos que estén sujetos al trabajo penitenciario. ¿Vale? Sabéis que esta, estas puntuaciones se van eh, recopilando con carácter trimestral y es la Junta Económico-Administrativa Quién concede dichas recompensas. Pues bien, todo el que esté sujeto a la relación laboral especial penitenciaria, que quede claro que habla un empleador siempre que será la entidad estatal de trabajo penitenciario y formación para el empleo, que será el que tenga la obligación de cotizar por los internos, de darlos de alta y de baja en la esfera social, y después todos los litigios que se puedan eh, surgir por la extinción o suspensión de dicha relación laboral, Tendrán que ser eh, dicha entidad quien, pues a través del abogado del Estado, eh, defiende sus intereses y el interno por la otra parte. Bueno, eh, en los siguientes vídeos seguiremos comentando los diferentes artículos de la ley orgánica. ¿Vale? Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.